Hola dibujante, bienvenido al canal, yo soy Morbuena y ahora vamos a ver un tutorial de cómo puedes armar tu propio sketchbook con el tipo de hojas que tú quieras Este sketchbook está cosido, lo puedes abrir totalmente y nunca se te va a deshojar Los materiales que vamos a usar es el papel de tu preferencia regla, lápiz, un cúter, lo resistente, aguja de caneva para coserlo pinzas de ropa o clips grandes en mi caso yo voy a usar este papel Que es de 200 gramos Y es para técnicas mixtas También tengo aquí mis otros materiales que son el cúter, una regla de metal que me va a facilitar el cortado del papel Mi hilo con el que lo voy a coser Y una aguja que aquí te la muestro un poco más a detalle Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro papel para cortarlo, fijándolo con las pinzas para ropa o con los clips si es que tú tienes. De esta manera al cortar las hojas que necesitamos no se nos va a mover. Aquí estoy cortando directamente, voy a cortar un aproximado de 10 hojas. Ahora voy a marcar exactamente a la mitad de mi hoja en donde va a ir el doblez y a su vez voy a marcar la mitad. En donde voy a hacer la primera perforación. A partir de ese punto voy a medir una pulgada y media hacia arriba y voy a marcar de nuevo. Después a partir de esa otra marca voy a marcar de nuevo una pulgada y media. Y voy a repetir el procedimiento a partir del punto medio hacia abajo. Ayudándome de nuevo de la pinza, voy a alinear perfectamente las hojas porque después de este punto voy a empezar a perforar y quiero que mis perforaciones me queden parejitas. Voy a estar usando este punzón y voy a comenzar por perforar desde la parte de arriba. Le pongo más pinzas porque no quiero que se me mueva en absoluto para que quede muy bien todo el cosido. Y continúo perforando. Una vez que terminé de perforar por ese lado, le doy la vuelta a todo mi conjunto de hojas. Y marco de nuevo las perforaciones, lo cual es mucho más fácil porque ya están previamente marcadas. Te quedaría algo así. Retiro las pinzas. Para la portada voy a estar usando esta cartulina de 250 gramos que es más gruesa que el papel. La corto a la medida de una hoja y voy a marcar exactamente las mismas perforaciones tomando una hoja como molde. Ahora vamos a proceder a coserlo. Este es mi hilo que es más resistente que el que mostré al inicio, voy a medir Aproximadamente dos veces el alto del cuadernillo Y esa va a ser mi medida de hilo Comenzaré a coser por la parte de adentro del cuadernillo Hacia afuera En el punto central Tienes que dejar una pequeña cantidad de hilo Para amarrarlo después Desde la parte de afuera Ahora voy a introducir la aguja Hacia adentro del cuadernillo Después, otra vez desde adentro hacia afuera. Y cuando alcance el punto que está más en la orilla, voy a regresar, haciendo este mismo tipo de costura. En el orificio que sigue, que es el punto central, voy a introducir nuevamente la aguja, cuidando de mantener el hilo que dejamos para amarrar al final en el mismo punto y que no se vaya a pasar hacia el otro lado a la hora de coser esta puntada. Ajusto un poco la tensión y continúo cosiendo hasta el último orificio. Al llegar al último hueco, regreso mi puntada y voy a terminar de coser exactamente en el centro del cuadernillo. Mi última puntada tiene que quedar hacia la parte de afuera, es decir, del lado de las pastas. Ahí voy a hacer un pequeño nudo. Una vez que esté amarrado de este lado, lo que voy a hacer es introducir la aguja nuevamente por el punto central. Y la voy a sacar por la parte de adentro del cuadernillo. Esto terminaría con mi cosido. Lo único que tengo que hacer es jalar el hilo por dentro. Hasta meter el nudo que estaba afuera completamente hacia adentro. Aquí por fuera ya no se ve. Esto dejaría las dos puntas de mi hilo por dentro del cuadernillo, las cuales solamente tengo que hacerle dos nudos para asegurar. Corto el restante de hilo. Y lo que me sobra de las dos puntas lo voy a entrelazar entre las mismas puntadas ayudándome de la aguja. Con esto terminaríamos el cosido de nuestro sketchbook y te debe de quedar de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es doblar las pastas. Las estoy doblando hacia arriba en sentido contrario de cómo va a ir el doblez de las hojas, esto para que me permita doblarlo todo en conjunto más fácilmente después. Para asegurarme de que quede perfectamente bien doblado, voy a colocar el cuadernillo dentro de esta prensa aproximadamente una hora. Si tú no tienes una en casa, puedes poner tu sketchbook debajo de varios libros pesados. Una vez transcurrido el tiempo, lo saco y lo que voy a hacer es repinar las orillas con mucho cuidado y capa por capa. Como paso final y opcional, puedes recortar las orillas de tu papel con un cortador de esquinas y este sería el resultado. Por último lo que voy a hacer es poner un sticker para decorarlo y para identificar cuál es la portada de mi cuadernillo. Puedes decorar la portada tanto como tú quieras y personalizarlo aún más. Como puedes ver es muy sencillo hacer tu propio cuaderno de dibujo. Además de que te saldría a una fracción del que podrías conseguir en las papelerías. Si tienes alguna duda respecto a este proceso puedes dejármelo en los comentarios. Si te gustó este video y te fue de utilidad te invito a que te suscribas al canal y me dejes tu like, lo cual me ayuda mucho a seguir subiendo contenido. Gracias por quedarte hasta el final de este video, nos vemos en la próxima, adiós.